Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a ver cómo navegar en el entorno 3D de 3DS Max En el vídeo anterior que estuvimos viendo las vistas, si recordáis eh, Estuve viendo algunas opciones de menú que me estuve saltando, vale Vamos a revisarlas hoy también en el vídeo que tuvimos eh, referente a la interfaz de 3ds Max, si recordáis, en la parte inferior derecha teníamos un panel de control de navegación. ¿vale? Son estos iconos que tenemos aquí y es lo que vamos a analizar hoy junto con alguna otra cosa más. Indicaros que estos iconos que tenemos aquí pueden sufrir variaciones dependiendo de cómo tengamos configuradas las vistas. No Hay iconos que no se van a ver, en una vista que no sea en perspectiva y eh, si tenemos la vista configurada con una vista de cámara o de iluminación se, se mostrarán iconos que ahora mismo no estamos viendo. ¿De acuerdo? Pero antes de entrar en el detalle de este tipo de, de iconos y sus funciones, vamos a empezar con lo que son los movimientos básicos dentro del espacio 3D. Esos movimientos son la rotación, el desplazamiento, y el zoom para acercarnos o alejarnos en la escena. Para desplazarnos en la escena, utilizaremos el botón central del ratón. Si lo dejamos presionado, veis que el icono del ratón cambiará y se pone una manita, ¿vale? Y si arrastramos el ratón con el botón presionado, nos desplazaremos a derecha o izquierda, arriba o abajo, según deseemos, ¿vale? Además, si a esta pulsación del, del botón la acompañamos con la tecla mayúsculas o Shift, si yo presiono Shift y doy botón medio del, del ratón, veréis que me puedo desplazar a derecha e izquierda, pero no me va a permitir desplazarme hacia arriba o hacia abajo. ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora bien, si lo que pretendemos es realizar una rotación, tendremos que acompañar el botón medio del ratón con la tecla Alt. Si yo pulso la tecla Alt y pulso el botón central del ratón, Ahora lo que estoy haciendo es rotar. ¿vale? Igualmente que antes, si además de la tecla Alt pulso la tecla mayúsculas, la rotación se realizará sobre el eje Z. Veis que el icono del ratón ha variado. ¿vale? No me va a permitir realizar las rotaciones en, en un eje que no sea el eje Z. ¿vale? Ya para concluir, para realizar zoom ¿vale? en estos para concluir con estos movimientos básicos, ¿vale? Todavía nos queda un cacho de vídeo por ver. Eh, para realizar el zoom, para acercarnos o alejarnos, utilizaremos la rueda del ratón, de tal manera que podremos acercarnos llevando la rueda hacia arriba y alejándonos llevando la rueda hacia atrás, ¿vale? Pero también podemos realizar esta misma función pulsando la tecla Control, Alt y el botón central del ratón, ¿vale? Allá donde hagamos clic con el botón central del ratón, es donde va a focalizar el zoom para acercarnos o alejarnos. Fijaros que pone esa bolita que tiene ahí, ¿vale? Que es el indicador de en dónde está realizando el zoom, ¿vale? Bien, con esto hemos visto lo que son los movimientos fundamentales. Si en un momento determinado queremos regresar al punto de partida en nuestra vista 3D, lo único que tenemos que hacer es pulsar Control-Alt y la tecla H de Home, ¿vale? De esa manera la vista se resetea, se vuelve al momento en el que se encontraba. Acordaros, cuando estuvimos viendo en el vídeo de las vistas lo, eh, las diferentes opciones que había, creo recordar que os estuve comentando que podíamos grabar una vista ¿vale? y la podríamos recuperar en, cuando la deseáramos. Y yo creo que pulsando Control ALT y H, con esa vista que tuviéramos grabada, podríamos recuperar esa posición inicial que habíamos grabado. Además de todo esto, se me olvida comentaros, tenemos un cubo en la parte superior derecha de la, cada una de las vistas, ¿vale? que nos va a permitir también realizar estos movimientos de rotación. ¿vale? Se trata de este cubo con esta circunferencia que tiene alrededor. En la circunferencia, si os fijáis, tiene los puntos cardinales, la W de oeste, la S de sur, la N de norte y la E de este. Si yo pincho en cualquiera de ellos, me va a posicionar en una vista frontal desde cada uno de los puntos que yo seleccione. Si yo digo, por ejemplo, del este, me va a poner en una vista frontal izquierda, ¿vale? O bien, vale, me he perdido, control al H, o bien si pulso la S, me va a poner en una vista frontal, ¿vale? Además... El cubo, si, bueno, si yo clico en cualquier parte fuera, en, en lo que es en estas circunferencias, fuera de lo que son los indicadores de los puntos cardinales, me va a permitir rotar, ¿vale? También me va a permitir rotar si yo hago clic sobre el, el cubo, ¿vale? Y además me va a permitir rotar en cualquier, va a ser una rotación libre, ¿vale? Mientras que de la otra manera solo iba a rotar en el eje Z, Finalmente, podemos seleccionar cualquiera de las caras, vértices o, o aristas de este cubo que tenemos aquí y nos va a posicionar la vista en base a lo que seleccionemos. Si selecciono, por ejemplo, este vértice entre la vista superior, la vista frontal y la vista desde la izquierda, pues así me va a posicionar la vista. ¿vale? Si por el contrario selecciono la cara que pone top, que es la vista superior, Vale, pues voy a verlo desde la parte superior, ¿de acuerdo? Y además, si os fijáis, cada vez que pongo el ratón encima de este cubo, se iluminan dos, dos cosas. Una es esta, que lo que va a hacer es lo mismo que si pulsamos Control, Alt y H, es de volvernos a la vista eh, original, ¿vale? Y la otra es este puntito que hay aquí, que lo que nos va a desplegar es un menú donde vamos a poder configurar algún parámetro, ¿Vale? Vamos a poder ir al, al Home, que va a ser la vista inicial, ¿vale? Vamos a poder configurar la vista orto, ortogonal o en perspectiva y vamos a poder hacer alguna cosa más y entrar a un menú de configuración, ¿vale? Bien, con esto hemos visto los desplazamientos básicos con el ratón y con el teclado. Ahora vamos a echar un vistazo a los controles de navegación de la vista. Una de las cosas que no os he comentado sobre estos botones es que muchos de ellos son alternadores, es decir yo hago un clic y los activo y se mantienen activos por si yo quiero re realizar reiteradamente determinadas funciones. Pero si vuelvo a hacer clic sobre ellos los voy a desactivar. Para desactivarlos tengo que pulsar la tecla escape o bien el botón derecho del ratón. Os voy a ir indicando según vaya explicándoos cuáles son alternadores y cuáles no. El primer icono que tenemos es el icono de zoom. Este es un alternador. Si yo lo dejo presionado, o sea, si yo hago un clic, Veis que se, se ilumina, ¿no? se resalta. ¿vale? Y ahora el icono me cambia por una lupa y allá donde yo haga clic va a focalizar eh, el punto sobre el que va a realizar el zoom. ¿vale? Como veis, igualmente me pone esa circunferencia que estábamos viendo antes. Es decir, esto hace exactamente lo mismo que si hiciéramos control, alt y botón central del ratón. Para anular estas este controlador pulsarle la tecla escape, o bien podría pulsar el botón derecho. Lo vamos a hacer en el siguiente. ¿vale? El siguiente es zoom all. Zoom all lo que me va a permitir es realizar un zoom en todas las vistas a la vez. Vale, si yo lo presiono, fijaros, el icono ha cambiado. Y si yo ahora pulso botón eh, izquierdo del ratón, es donde va a focalizar el punto sobre el que va a realizar el zoom en todas las vistas. ¿Vale? Fijaros. ¿De acuerdo? Aquí. Bueno, no está focalizándolo, lo está haciendo sobre toda la escena. Porque yo clico aquí, por ejemplo, y no lo está haciendo ahí. Pero me puedo venir aquí y puedo hacer zoom igual. ¿Vale? Bien. Y está activo. Ahora pulso botón derecho del ratón y se desactiva. Este también era un alternador. Los siguientes son zoom stand. Zoom Stands y Zoom Stands Selected. Están los dos juntos aquí. Aquí, si veis, tenemos un triangulito. Si yo dejo apretado el ratón eh, ahí, con un clic izquierdo, se me despliegan las dos opciones. ¿Vale? La diferencia entre uno y otro es que va a realizar el zoom sobre lo que tengamos seleccionado o bien sobre todo lo que hay en la escena. ¿De acuerdo? De tal manera que, fijaros, yo ahora mismo, este que está en, en color blanco, es el Zoom Stance. Va a realizar un zoom y va a encuadrar todo lo que hay en la escena. ¿De acuerdo? hoy y lo encuadra. Este no es un alternador. Este cuantas veces le dé, tantas veces va a realizar la, la acción. Lo único que, claro, una vez que ya la ha realizado, si le sigo dando más veces, no voy a notar diferencia. Ahora, fijaros, tengo ese cubo seleccionado. Si en lugar de seleccionar Zoom Stance, hago Zoom Stance Selected, Pum, se va al objeto que está seleccionado. Esto lo estuvimos viendo aquí, ¿os acordáis? El Isolate Selection eh, aislaba la selección, ¿vale? Y con, el, con esta opción de aquí, del Isolate Selection, también eh, lo que hacía era hacer zoom sobre el objeto ocultando todos los demás. ¿vale? Era, es algo parecido. Esta opción no va a ocultar nada, simplemente va a hacer el zoom sobre el objeto de la misma manera que lo hacíamos aquí. ¿vale? El, el siguiente cuadro es lo mismo, pero con todas las vistas. Zoom Stands All y Zoom Stands Selected All. ¿vale? De tal manera que si yo le doy ahora mismo va a encuadrar en todas las vistas todos los objetos que tengo en la escena. ¿Lo veis? Y ahora, si en lugar de este Selecciono este otro, ¿vale? Lo que va a encuadrar es el objeto, el cubo que tengo seleccionado ahí. ¿Veis? Bien. Vamos a poner este, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a, a la línea inferior. En la línea inferior tenemos este icono. Vosotros ahora mismo, si no habéis tocado nada, tendréis este otro icono, que es como un ojito, ¿vale? Que es el campo de vista. El campo de vista, el atajo de teclado es control W, lo que va a realizar es... Un, un zoom sobre la escena para ver la cantidad de escena que vamos a querer visualizar. Esto no va a focalizar el zoom en un punto en concreto, sino que se va a acercar hacia el centro de la escena o se va a alejar de ella. ¿vale? Da igual donde yo haga clic. Pero este icono, si yo me voy a cualquiera de las otras vistas, porque están configuradas de forma eh, ortogonal, vistas ortogonales, eh, ya no estará activo. Fijaros, el icono ha cambiado y se ha puesto el otro que teníamos, que era el zoom region, el que tenía puesto originalmente. ¿vale? Zoom region me va a permitir realizar un zoom a una región concreta. ¿vale? Eh, lo enmarco con un cuadro, pinchando y arrastrando y a esa zona me va a realizar el zoom. Una cosa importante a tener en cuenta, el, el controlador que tengamos puesto en una vista se va a mantener en esa vista. Si yo paso a cualquier otra, mira, pues voy a cambiar aquí la vista activa. Eh, donde lo hacíamos esto, aquí. Y voy a decir que será de perspectiva. ¿Vale? El icono que teníamos activo en ese momento era este. Y como estaba activa, el controlador se mantiene activo. Si yo cambio a este, se mantiene activo igualmente. ¿Vale? Porque lo teníamos activo. Si yo ahora pulso aquí escape, aquí se desactiva de acuerdo, ya nos quedan estos de aquí. El primero lo hemos visto. Es la opción de desplazar. Por cierto, en otros vídeos escucharéis que esto lo denominan panear. A mí esa expresión realmente no me gusta, pero la utilizan en muchos vídeos. Es el desplazamiento de la pantalla. ¿vale? Yo prefiero utilizar desplazar. Si yo pincho y arrastro, vale, me desplazo. Y se queda activo. Este es un alternador también. Pulso escape para anularlo. Y vamos a coger la segunda opción. La segunda opción es, eh, lo estuvimos viendo en el vídeo anterior, ¿vale? Es el 2D Pan Zoom Mode, ¿vale? Que es el modo de zoom de desplazamiento en dos dimensiones. Esto va a realizar un zoom, o sea, perdonar esto va eh, a realizar un, un desplazamiento en la escena, ¿Vale? Y aunque parezca que es lo mismo que lo que estábamos viendo hace un momento, tiene su, tiene su explicación, ¿vale? Y la vamos a ver más adelante porque eh, tiene que ver con temas de eh, renderizado y demás, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, no, no, os voy a, no os voy a liar mucho. La tercera opción, que se ve aquí un muñacote, se denomina eh, Walkthrough. El walkthrough lo que nos va a permitir es desplazarnos por la escena como si estuviéramos en un videojuego. Podemos utilizar las teclas de las flechas o bien la tecla W, S, A o D, que no me sé eh, juego poco, eh, para desplazarnos. ¿vale? Hay alguna tecla más que podemos utilizar, pero las iremos viendo más adelante para no eh, complicaros la vida con un montón de teclas. ¿Vale? Entonces yo hago un clic aquí y ahora si uso las teclas de las flechas como veis me desplazo puedo hacerlo con también doble la S que manejo la, de a la derecha la de a la izquierda vale y hay alguna cosita más ya os digo lo veremos más detalle en su momento clic derecho para anular estos botones que tenemos aquí todos hacen relación, hacen referencia a orbitar, ¿vale? En todos ellos nos aparecerá un manipulador en la pantalla para facilitarnos la, el, la rotación, ¿vale? El primero es orbitar, ¿vale? Este es el manipulador. Si yo pincho en cualquiera de estas casillas, me va a limitar el movimiento, ¿vale? O bien en el eje Z, o bien... Eh, bloqueando el Z y permitiéndome el desplazamiento de esta manera, ¿vale? Siempre tengo que pinchar en el centro, si pincho por aquí eh, me va a permitir rotar la escena de esta manera, en el centro es una rotación libre, aquí no, ¿vale? La siguiente opción es sobre el seleccionado, ¿vale? Entonces, va a realizar todas las rotaciones en base a ese objeto que tengo allí seleccionado. Tanto si lo hago aquí, ¿vale? como si lo hago aquí. Veis que está orbitando alrededor del objeto que tengo seleccionado. ¿Vale? Esta opción de aquí lo que me va a permitir es orbitar sobre subobjetos. Esta la veremos en su debido momento, ¿vale? Porque aquí eh, entra en juego un parámetro que todavía no, no hemos visto. No hemos llegado a ver los objetos, que vamos a ver los subobjetos. Pero lo veremos en su momento, ¿de acuerdo? Y la última opción, ¿vale? Es un orbitar con respecto al punto de interés. allá donde yo haga clic sobre ese punto orbitará. Tiene que ser un punto en el interior de la escena, o sea, del manipulador, ¿vale? Si luego aquí se posiciona en el centro y realiza el, el giro de esa manera, ¿vale? Y si luego aquí, sobre el punto de interés, realizará la, la rotación, ¿de acuerdo? Y el último icono que nos queda, bueno, este también es un alternador, escape y lo desactivo. El último icono que nos queda es este, que lo que va a hacer es maximizar la ventana activa, ¿vale? Lo estuvimos viendo en un vídeo anterior, con Alt-W, ¿vale? Si yo pincho aquí, la ventana activa la maximiza, sea cual sea. Si es esta, pincho aquí, la maximiza, ¿de acuerdo? Bien, las opciones de menú que me estuve saltando en su día eran estas dos. El ViewCube lo que va a permitir es configurar eh, parámetros relativos al cubito que tenemos en la esquina superior derecha de cada una de las pistas. La primera opción de todas nos va a permitir incluso el ocultarlo o mostrarlo según deseemos, ¿vale? Hay gente que no le gusta, no lo quiere tener ahí y lo oculta, hay gente que le gusta tenerlo ahí y lo muestra, ¿vale? Y esta parte de aquí que son las mismas opciones de configuración que teníamos en el menú que nos aparecía ahí en chiquitito, ¿De acuerdo? Y la última eh, opción que vamos a ver ya es el Steering Wheels, que viene a ser algo así como el volante de dirección, ¿vale? A mí personalmente este no me gusta nada. Lo que va a mostrar esto es un manipulador en pantalla, donde no, que, que va a seguir el ratón allá donde se mueva. Y vamos a disponer en ese manipulador de atajos para poder realizar las rotaciones el desplazamiento, etcétera. Solo hay una cosa en todo el manipulador que me gusta de verdad. Lo muestro. Veis que sigue el ratón. Puedo realizar el zoom, puedo desplazar, puedo orbitar, ¿vale? Y algunas opciones más que tenemos por aquí. ¿Cuál es la opción que a mí me gusta? Fijaros, yo cojo, por ejemplo, orbito así un poco, la hago un zoom para alejarme, paneo un poquito, me desplazo, ¿vale? La opción que me gusta a mí es esta, Rewind. ¿vale? Esto lo que me va a permitir, me va a mostrar una miniatura de cada uno de, de los movimientos que he ido realizando. ¿vale? Por si ha habido alguna posición que me interesara eh, volver a ella. Y sería mucho más sencillo hacer un clic aquí y arrastrando irme al que me interesa. este, vale. Es lo único que me interesa. La otra cosa interesante de este manipulador es esa X que tiene ahí que nos permite cerrarlo. ¿De acuerdo? Bien, con esto hemos visto todo lo, que, eh, todo lo referente al movimiento en el espacio 3D. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.